Hola, ¿qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Estamos aquí, un nuevo video para este canal, estamos aquí una nueva video reacción, estamos... Eh, como yo había publicado, eh, creo que esta mañana, no me acuerdo... Que bueno, que Kishin iba a sacar la nueva eh, animación, la parodia de parodia de... Acá, de... de YouTube vs. ¡Sí! ¡Sí! Lo voy a gozar como no lo puedes imaginar? Están emocionados tanto como yo viste por ver las parte 2 que ha hecho, acá lo tengo abierto ya Y vamos a reaccionarlo ya de una duda solo 1 y 40 minutos eh, pero tengo una pequeña dudita nomás Acá dejó un comentario aquí eh, ese video se subió acá bueno, para yo le digo, a las 9 de la mañana Bueno, justo estaba trabajando, no, no podía, ahora son las 9 de la noche Con el frío y todo estoy cagando de frío y todo y no puedo prender el, el calefón porque se va a ruido de mierda y va a quedar más feo el video ah y aparte ya aprendí a editar y quitar el sonido horrible de fondo así que se oirá eh, más o menos decente como los anteriores eh, reacciones no por lo menos ya me he jugado. bueno el comentario este que que publicó Gishipei acá dice ¿eh? Nos quedamos en la parte donde Villito y Kefla fueron secuestrados por los Looney como a Michael Jora, por lo menos creo que entendí lo que dice acá. No lo sé, Rick, parece falso. Desde de ¿Cuándo carajo pasó eso? Pa lo que yo me acuerdo es que. Le <risa> <risa> <risa> <risa> rompió la vacina. <risa> Ay, qué mal no. no, no, no, no, no. Eso de que Bellito le partió la entrepierna aquí. Aquí que bueno, ya sabemos quién ganó. Pero no lo sé. ¿Qué se refiere con eso? Ya tampoco en la comunidad ha publicado que está haciendo otra animación distinta. No creo que tenga tan tiempo libre para hacer otra animación que no dijo nada. Así que no sé. Tengo una duda. ¿Puede ser una padolla así como el de Goku y el adultos adulto? Así el Date Bayo, gracioso. Es eh, más seguro que sea eso. O puede ser un trailer a su nueva miniserie. Hombre, minisaga que va a ser. Yo he puesto que de alguna lado A ver, me puede gustar o me va a decepcionar. Ahora vamos a ver en pantalla completa. A ver, no me voy a cagar la vez. Vamos a ver pantalla completa voy a probar esta vez. Y si, se carga esta. No sé por qué se traba. Mi compu no da mucho. Eh. Ojalá que haya salido... Acá, que salga bien esta grabación y bueno vamos a reaccionar ahora que bueno estoy emocionado pero también todo medio en dudos que va a ser esto así que vamos a ver qué pasará acá el le ganará otra vez o que para le ganará no sé vamos a verlo ya y que ya. Okay, la música ok el esla ok ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Pasó con Demon Bulba y pasó con... va a pasar con esto, y bueno... Eh, vamos a seguir viendo. ¿Qué? La música está al revés. Ok, es típico de Kishin Me tengo que comer todo esto, ¿no? Nada, nada, ni nada. ni puta idea. <risa> no estoy enojado, eh. No, es eh... por lo menos. Comparado con... Después le muestro la, tro, la otra troleada, ¿no? Que... Eh, bueno, por lo menos agregó algo. A ver... Bellito vs Kefla... Pues. Ok, Bellito... Kefla... Con los labios horrados, bueno, no ah, ahí se ve bien. Vamos a analizar ya... Si querés salir del video, salí, eh, eh, fuimos troleados, o oh, fui trolleado yo Ah no me duele! ¡Me quema! ¡Me las... no sé. Bueno, vemos la, esta luna de sangre que apareció en de Burma Y bueno, va. Acá está la piba esta que apareció en la otra saga es también un dios, que, que... creo que es un nuevo personaje Bueno, acá tenemos a Daishinkan que de boom se reveló que este dato y no sé. Sí, no tiene ni un sentido pero bueno <ríe> así sus parodias hay parodias chistosas y parodias eh, perturbadas Sí, si sí, no vio un demo vulva dejar la tarjeta por acá o al final o, al final, o al final. Bueno, acá tenemos a alma esta piba mía, Dios, que bueno si no recuerdo creo que mató a Krillin y a De la exterminó, así que. Goku! <risa> bueno. La música mal rollo. ¿verdad? Ok, esto. Ahí está, ahí se ve. Sey sí, Goku. Gris. ¿Se ¿Puso una máscara? No lo sé. Creo que no. Veo un Goku malévolo. En comunidad GjP estaba publicando, creo que había una imagen de Hugo en Osadu, no sé qué, ahí después la muestra, vamos, vamos a analizar todo el video. Ok, el back el Osama Esta está en la, la casa de Cero Sama. Que bueno está muerto en este tiempo. Alma el ángel y bueno aquí no hay nada y no me voy a comer esto de vuelta y bueno vamos <risas> si le dieron dislike no no no bueno está bien uh, por lo menos por lo menos algo algo nuevo ¿no? uh, bueno, algo hubo al principio pero es nada uh, y ok vamos a traer con otro canal que había publicado algo uh, algo interesante Acá de a publicar su nueva mini saga que se llama el Dragon Ball Silver. Obviamente va a seguir después del acontecimiento de la saga de Monbun. ¿no? Dragon Ball Silver, Dragon Ball plateado, no sé. Que bueno, ya vimos que esa alma es un ángel también. Que se yo. A ver qué trama se inventa bueno si sí, sus ideas también son muy interesantes bueno que mierda voy a reaccionar no tampoco no mira. es todo lo que duda porque había publicado cosas de alma ¿eh? y acá está el goku osado sea, creo que es el goku gris que vimos en el trailer de le Bay no Él es otra cosa hasta de Gohan Xenoverse. Eh, esta lo quiero reaccionar, pero tiene muchas partes y no, no sé si si les gusta o prefieren mejor que haga una review de sus partes, de todas las partes, que creo que como 7 8, ¿no? Creo que son muchas para reaccionar o no sé, tiene que, que por lo menos hago una... Ah, no, no, yo, yo lo voy a hacer porque me da la gana que voy a hacer una, una review, creo, creo que más, porque son de muchas partes que eso prefiero re review y cuando salgo random o sea reacciona. ¿no? Ahí estaría bien. A mí este es el de, el de la drama. La mía hace parado, bueno, parodias no van en sí movimiento, ¿no? Pero a mí me gusta, pero eso hay que leerlo. Se mete usted en la paja de eh, Igual está en italiano. Eh bueno, acá está la alma, vemos acá. Acá vimos a Whis, que no sé qué, si se movió, no, bueno, esto ya... Esto ya de modo, ya lo vimos. Acá hay mi agenda de Cell, para que buscar esa imagen. ¿dónde está... Bueno, esto... No sé si lo puedo... Y bueno, sí, la verdad. He visto varios comentarios. Están... No no no, no, no, no, no, Es una joda, obviamente. Bueno, bueno, le he insultado y con el símbolo de... Lengua. Ok grande Kishin Pain, nos comimos el rodeo, no y ok el video se so, fue ok y bueno vamos a ver la, la otra parte no de Dragon Ball Silver cuando saldrá y bueno vamos a resolverlo y bueno esto ha sido la reacción la de, de hoy espero que por lo menos te haya entretenido si así puedes darle una me gusteada compartirlo suscribirte a este canal para más reacciones como estas y Ah mira Esta es la spoiler de la, la nueva saga Esta es la Lash no No sé qué se va a inventar pero es otra diosa? Ah, no sé A vamos a Y bueno, esto, bueno, fue la reacción, espero que le haya gustado Si ha sido una me gusta, como arriba, suscríbete. Y bueno, si nada más quedarse en mis, mis redes sociales, se la dejaré por acá abajo y da un, una reacción, ah, no, no, mostré, bueno, no si sí, el troleo igual pasó con, ¿sí ¿qué te dices? ¿no? de Demon de Bulba, que era Bellito versus Demon Bulba y nada, nada, nada solo una imagen, una imagen de Warhawk, bueno, un meme, ¿no? y, no, queda troleado troleado y, ok, no, no, es, es exactamente igual, pero bueno, solo que la calidad mejoró un poquito y nada más que agregar. Si, si yo me despido hasta acá, soy yo Jose Ultime y nos vemos. a ah, si quieres ver las otras animaciones de que siento yo a la saga de Tesla, bueno, lo deja para acá. Aquí está donde, se pintó, donde ella se plantó con el gallito. Ya sabemos que está arriba. <ríe> y ok, esto ha sido todo. Soy Jose Ultime y dejaré otra... Apuesto ah, todavía hasta acá. Si quieren verlo, si no, qué difícil que todo son peores. Bueno, nos vemos. Pues eso no es todo, nos vemos, bye, chao.